Municipes de Villa La Mata de la provincia Sánchez Ramírez solicitan a las autoridades locales el arreglo de sus calles, las cuales, tal y como se observen las imágenes, se encuentran en estado deplorable. Señor síndico de aquí de Villa La Mata de toda vergüenza esta calle, toda como hoy y aquí los funcionarios todo, sin excepción, creen que cuando suben a esos puertos son propiedad de ellos. No, Señor, eso es de la comunidad y ellos se pusieron ahí fue para hacer. Ellos. No para ellos se dice. En una situación similar están los residentes en el vecino municipio de Pimentel, quienes esperan la intervención de los funcionarios. No debe de interceder ante esto, aunque esto se nota porque esto sabe que este es un pueblo que se ha caracterizado como perrerita, por eso el gobierno le ha dado la espalda. ¿sí? Sí. ¿Para usted qué peligro representa esta zona? Esto representa miles de peligros, porque aquí cualquier motorista, cualquier carro pueden atracarlos, porque estos son sitios que son lúgubres totalmente, así que de repente cualquier gas carro reduce velocidad, le pueden tirar el par de huevos al gritar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.